Cuando estáis ensamblando vuestros juegos, vale, vosotros venís y ponéis Make. vale, Yo pongo Make ahora. Y la mayoría vais a tener algo como esto. Decidme que lo veis bien, vale, que el tamaño de letra se ve, que estoy seleccionando y que, y que lo veis bien ahí. que sabéis lo sí, que pone. Bien. Se ve bien, perfecto. Eh, pues el juego, como veis, el que tengo yo ahora mismo, empieza en 4.000. ¿Por qué hemos hecho empezar los juegos en 4000? Hemos hecho empezar los juegos en 4000 porque nuestra zona de memoria del Amstrad CPC va de 0 a FF, 65.536 posiciones divididas en 4 bancos de 16K. Y el primer banco de 16K que va de 0 a 3FFF es un banco susceptible por el Amstrad de ser utilizado como ROM o como RAM. Es decir, la CPU cuando quiere leer la posición 2000 Simplemente escribe en el bus de direcciones un 2000 y lee lo que pone en 2000. Pero el resto de circuitería del CPC sí que tiene controlado que ese 2000 vaya a parar a la RAM y responda a la RAM o vaya a parar a la ROM y responda a la ROM. Esto lo hace a través de un chip que se llama el gate array que es el que marca en un momento dado si está activa la RAM o está activa la ROM. De modo que hace que lo que ponemos en el bus de direcciones responda a un chip o responda a otro. Y eso permite al Amstrad leer la ROM y luego escribir en RAM en las mismas posiciones de 000 a 3FFF. El banco que hay en, empezando en 4000 nunca se solapa con las ROM. Y siempre en principio cuando se arranca el CPC está vacío, ahí no hay nada, no se está usando. Por eso ponemos por defecto en 4000 pero la RAM, como ya os comenté al principio, la RAM en principio es nuestra toda prácticamente, podemos utilizar toda la RAM y particularmente tenemos 16 CAS que no estamos usando si hacemos empezar nuestro juego en 4000, hay 16 CAS que van desde 000 a 3FFF que no estamos usando y es tontería no usar RAM que tenemos, de hecho es más, la vais a necesitar, vale. hasta ahora no os he dicho nada de esto, pero como quedan dos semanas y ahora cuando vais a empezar a meter contenido, todo eso que hay ahí lo vais a necesitar, ¿vale? Cuestiones sobre cómo hacer que vuestro programa empiece antes. La, la forma de hacer que vuestro programa empiece antes es sencilla, fijaos que aquí cuando se llama linker, aquí a SDCC, ¿vale? Que lo veis que está aquí, hay un parámetro que se le pasa que es este, que ya lo conocemos, menos codelock 4000. Es ahí donde le decimos que tiene que poner el código en 4000 y por tanto esto es lo que le dice que el código empieza en 4000 y lo que nosotros podemos cambiarlo. Este valor está en nuestros makefiles. Esto está, si nos venimos aquí, yo me voy a cfg, buildconfig, que es la configuración de build y aquí veréis que hay una macro llamada z 80 codelock 4000. Si yo este Z80CodeLock4000 lo cambio y pongo por ejemplo 8000 ¿vale? Y ahora hago un make clean y hago make. Veréis que genero el juego y entonces esto está en 8000. ¿Dónde podemos poner nuestro juego? Para poner nuestro juego lo podemos poner en prácticamente cualquier parte de la memoria, solo tenemos que tener en cuenta algunos pequeños detallitos respecto a esto, pequeños detalles a tener en cuenta, voy a abrirme un ficherito. de la posición 0 a la posición 40, los 64 bytes originales del principio de la memoria, hay una cosa que se llama vector de interrupciones, sabéis que en el AMSA CPC tenemos una cosa llamada interrupciones en el Z80, y sabéis que se producen varias por fotograma, y que además esto es lo que utilizamos cuando ponemos halt, porque cuando nosotros ponemos halt la CPU se para, y solamente vuelve otra vez a funcionar cuando le llega una interrupción, el vector de interrupciones para lo que sirve es porque podemos hacer que cuando llegue una interrupción al Amstrad, se ejecute uno de los bloquecitos de memoria que hay aquí, ¿vale? ahí hay 64 bytes divididos en 8 bloques de 8 bytes, y entonces hay un modo de interrupciones de la CPU que lo que dice es si te llega esta interrupción ejecutas esto que hay ahí. De normal, en nuestros juegos de Amstrad y sobre todo si llamamos a la función disable firmware, esta función, una de las cosas que hace es una instrucción llamada IM1, que es Interrupt Mode 1. ¿Vale? Esto es el modo de interrupción es 1, el modo de interrupción es 1 es el que utilizamos nosotros por defecto y lo que hace es lo siguiente, siempre, siempre, siempre que llegue una interrupción a la CPU, lo que produce automáticamente es en cuanto termine la instrucción que se estaba ejecutando en ese momento, hace implícitamente esto, salta a la posición 38, en hexadecimal de la memoria, es decir, aquí 0038 y sabéis que de 38 a 40 tenemos 8 posiciones ¿vale? entonces ahí hay 8 posiciones que lo que están marcando es lo que va el código que se va a ejecutar cuando llegue una interrupción, cuando nosotros ponemos disable firmware lo que hace disable firmware es escribir aquí ¿vale? dos instrucciones, pone ei y en 0039 pone red ¿vale? que esto es un byte y esto es otro byte, de modo que cuando viene una interrupción se salta aquí y entonces ei que sirve para hacer enable interrupts, porque cuando se salta ahí por una interrupción se deshabilitan, porque mientras está gestionando una interrupción no quiere uno que vengan más nuevas interrupciones, así que las rehabilitamos y red, que es lo que se hace con esto, bueno este red es porque esto en realidad no es un jp, vale es una especie de call, ¿vale? No es exactamente ni una cosa ni otra, pero es para que nos hagamos una idea. Entonces, esto significa que nosotros podemos poner nuestro programa donde queramos, pero no debemos pisar estos dos bytes. Porque si pisamos esos dos bytes, entonces lo que va a ocurrir es que cuando salte una interrupción, lo que haya ahí se ejecutará y será lo que nosotros hayamos puesto. De hecho si nosotros queremos que eso lo podéis ver en los vídeos y lo vais a necesitar muy probablemente para cuando pongáis música y efectos de sonido vais a tener que modificar esto de aquí para que cada vez que haya una interrupción se llame a una rutina vuestra que diga oye si se ha ejecutado una interrupción pues yo lo que hago ahora es cada seis interrupciones llamo a la música y así la música se ejecuta de forma síncrona cada seis interrupciones que se producen. ¿Vale? Entonces, el código que hay aquí, normalmente lo que vais a querer que haga en algún momento es, en vez de ei y red, es que querréis que haga algo como esto, algo como jp a una rutina, a music control o lo que sea, ¿vale? Y luego la rutina ya hará red o hará lo que tenga que hacer. Si ponéis algo de este estilo... ¿vale? O sea, pensad que ahí se ha llamado con call, de aquí se salta vuestra rutina, cuando vuestra rutina haga red, pues volverá a donde se haya hecho el call, que es lo que se estaba ejecutando antes. Esto de aquí son 3 bytes, ¿vale? Con lo cual ocuparíamos el 38, el 39 y el 3A, ¿vale? Es lo que estaríamos ocupando. Si hacemos esto de 3B en adelante está disponible para nosotros, podemos poner nuestro programa y todo lo que queramos de 3b en adelante y además nos queda de 0,0 hasta 37, vale que es el vector de interrupciones pero que eso es en otros modos de interrupción en los que se utiliza en el modo 0 o en el modo 2, como vamos a usar el modo 1 de interrupciones y no vamos a preocuparnos de cómo funcionan los otros modos, porque eso normalmente es para hardware externo, se puede usar para otras cosas, pero en general es para hardware externo, esta zona de aquí la podéis utilizar, ¿vale? podéis utilizarla vosotros, ¿Ves? ahí tenéis unos cuantos bytes más para utilizar y esto nos sirve como plantilla para decir, bueno, para ir sobre seguros, si yo pongo en 40 mi código, de 40 en adelante, no afecto al vector de interrupciones, no afecto a nada, no hago nada, así que puedo poner mi código de 40 en adelante, lo que quiera. Bien, entonces uno puede decir y decir, vale, perfecto, si esto es así, ¿por qué lo tenía yo en 4000? ¿Por qué no lo pongo en 40? Y tengo el resto de la memoria para mí, ¿no? Vale, vamos a poner esto en 40, bueno, primero lo voy a volver a poner en 4000 y lo voy a ejecutar. pongo en 4000, ensamblo y ejecuto. Y Este es el juego que teníamos hasta ahora, ¿vale? Ahí lo veis, pulso espacio, tengo mi personajillo, ¿vale? Todo esto puedo saltar, moverme, ¿vale? Me subo en las plataformas. Ahora, yo digo, bueno, pues voy a pasarlo a la posición 40 de memoria, porque lo puedo poner más abajo, y ya está. ¿Vale? Pues vamos a ello, lo pongo en la posición 40. Y ahora ejecuto. Bueno, ya debe de ejecutarse. Y pasa esto. ¿Alguien puede decirme qué ha sucedido? Porque yo he dicho que puedo escribir en cualquier parte de la memoria, ¿no? ¿Por qué esto ha reventado? ¿Por qué ha explotado mi programa? ¿El inicio del programa? No, no es por eso, Adrián. No es por el inicio del programa. El inicio está en 40, pero no ha explotado por eso. Voy a ejecutar con WinApe vale? Bueno, antes de ejecutar con WinApe voy a necesitar hacer un cambio porque si no, no lo vais a ver vosotros. Vale, voy a hacer un cambio aquí un momentito. Y ahora ejecuto con WinApe para que lo veáis. No sé qué tamaño tendrán las letras en WinApe. Estas letras, como las veis de tamaño? ¿Se pueden llegar a leer? no puedes usar funciones de ROM porque las sobrescribe eh, sobrescribir la ROM siendo memoria de solo lectura se me hace difícil Jorge, no se puede sobrescribir la ROM y de hecho es que de 0 a 4000 no está la ROM yo escribo siempre en RAM lo que he dicho es que el procesador puede leer de ROM y de RAM ¿vale? de ROM y de RAM se puede leer, escribir solo se puede escribir en RAM en la ROM no puedo escribir ¿vale? ¿vale? De hecho, cualquier escritura que yo haga, esté activa o no la ROM, cualquier escritura siempre va a la RAM. Lo que cambia es cuando leo. Si yo leo, puedo leer de ROM o de RAM según lo que esté activo. Vale, si no mueves la pantalla, se ve más o menos esto de aquí. Si no, intento ampliarlo, ¿vale? Si queréis. Eh, Ignacio dice que en algún momento dentro del juego cargases alguna posición relativa cuando empezaba el programa en 4000. No, porque cuando yo vuelvo a ensamblar todas las posiciones se hacen una vez más de acorde a lo que yo estoy ensamblando ahora, y ya habéis visto que lo he puesto en 8000, lo puedo poner donde quiera, al ensamblar, en ese momento, el linker resuelve las posiciones para donde yo voy a meter el programa, así que ese no es el problema, fijaos, si veis la, lo que pone aquí, aquí tengo el, el remove interrupt handler, que eso es básicamente el disable firmware, Ahí lo voy a hacer, no se puede hacer más grande esta ventana, vale, entonces, yo lo primero que hago, que bueno, no era muy necesario, pero pongo el, el puntero de la pila en 8000. Como ya os dije, lo que queráis hacer doble buffer usando las dos zonas altas de la memoria de C00 y de 8000, ponéis el SP ahí. Eso en mi juego es irrelevante. Le voy, a, voy a ir paso a paso a ver dónde explota. Primero, esto que es lo, de, lo que os he dicho, esto es el disable firmware. Lo ejecuto, no pasa nada. Ejecuto el menú init y entonces reviento. En el menú init, ¿vale? Muy bien, vamos a volver a ejecutar y vamos a ver dentro del menú init qué es exactamente lo que revienta, ¿vale? Ejecuto, ejecuto, F7 y entro en menú init y aquí hay un sysrender init, ¿vale? Voy a inicializar el render, se inicializa, ¿vale? De hecho se ve medio inicializado ahí, va bien. A continuación tengo el m 0 lo llamo, no pasa nada y a continuación tengo un draw M0. Y cuando llamo a draw M0 reviento. ¿Por qué? ¿Por qué reviento al llamar a draw M0? Alguien que me lo diga. ¿Alguien puede decirme por qué reviento al llamar a draw M0? Si es que alguien lo sabe. no parece que sepáis a qué se debe, si es así, os lo voy a explicar, porque este es el único motivo, algo del firmware será, no, porque el firmware está deshabilitado, el firmware, ahora que os he explicado cómo funciona el vector de interrupciones, ¿vale? el firmware funciona gracias a esto que tenéis aquí, porque lo que hay inicialmente en la memoria RAM es un salto aquí a una serie de código que está en la zona de memoria B00, bueno, está en BFF, BA, BB, por ahí, y es un cacho de código que lo que hace es activar la ROM y saltar a posiciones de la ROM donde está el firmware, y esto es el salto a ese código que hay ahí, cuando nosotros lo quitamos ya el firmware no se ejecuta, ¿vale? Draw necesita pintar un trozo de memoria alineado. Y ahora al comienzo no. La alineación no depende de donde yo tenga mi código. La alineación depende de donde yo pinte, de donde esté apuntando yo al pintar. No ha cambiado eso. No es ese el motivo. El motivo... Os lo voy a enseñar ahora. ¿vale? A ver si puedo. Esto es... Vale... Si sí, venimos a la ayuda de CPC telera y venimos a Strings, yo os he comentado más de una vez que leáis las rutinas que utilizáis, pero veo que algunos las estáis utilizando sin haberlas leído. Si me voy a Drochar M0, veréis que aquí hay requerimientos y limitaciones. Y esto primero que hay aquí, probad a leerlo. No coloques esta función, su código, no lo coloques por debajo de 4000 en la memoria. Para poder leer los caracteres de la ROM, porque los caracteres del sistema no están en la RAM, están en la ROM. Para poder leer la ROM, esta función habilita la ROM baja. Es decir, en mitad del código de la propia función hay una instrucción que dice a partir de ahora todo lo que se lea en 00A3FF se lee de ROM en vez de de RAM, pero claro como el propio código de la función está en esas direcciones de memoria, si yo por ejemplo estoy en la dirección, pongamos que estoy en la dirección de memoria 3000, no voy a decir el, el código, pero imaginamos que aquí hago habilitar, habilitar ROM, ¿Vale? y el código de la función continuaba en 3002 pues haciendo un LDA24, lo que sea, esto ya no se lee, porque en cuanto en 3000 he habilitado la ROM, la siguiente vez que la CPU va a leer, el siguiente byte que hace fetch de la memoria lo hace de la posición 3002 y ya no coge el 3A24 que tendría que coger de aquí, porque esto está en RAM, y yo he habilitado la ROM. Así que lo siguiente que hace es leer la posición 3002 de ROM. Y por tanto, estaba a mitad de ejecutar mi función y empieza a ejecutar código leyendo bytes de la ROM. Con lo que sea que haya ahí. Y eso es lo que provoca que pete directamente. Porque deja de ejecutar una cosa y empieza a ejecutar código aleatorio de lo que haya en ROM. Y por eso, aquí está esta advertencia que dice no poner nunca el código de setDrawChar, bueno, de set no, de m 0 ni el de drawString, que también dice lo mismo, porque drawString usa drawChar, ¿vale? Las dos usan esta en realidad, que es m 0 inner y esto es la advertencia que dice, si lo pones por debajo de 4000, te va a explotar, pero ojo, esta advertencia es ligeramente incompleta, porque si yo pongo este código por encima de 4000, también puede pasar otra cosa, y es que si mis strings, los datos de mis strings están por debajo de 4000, cuando la función esté pintándolos, le pasará lo mismo, que en lugar de leer los datos de mis strings, si mis strings tengo una en 3000, y aquí por ejemplo tengo un string hola, ¿vale? 3001 tengo la o, 3002 la l, 3003 la a, ¿vale? Si yo tengo habilitada la ROM para leer y estoy escribiendo caracteres y voy a leer la posición 3000, esta h está en ram, no está en rom, entonces leeré lo que haya en rom, que será cualquier cosa, entonces pueden salirme basura por la pantalla, porque en vez de leer mis caracteres que están en ram, estará leyendo rom, por tanto el único problema que tenéis con funciones de CPC telera, el único problema, si movéis vuestro código por debajo de 4000, es que estas funciones puedan estar por debajo de 4000, os aviso, la mayoría de las veces cuando empecéis a meter nuevos datos en vuestro código, lo que va a pasar es que estas funciones, igual que el resto de código de CPC Telera, como se linka al final del binario, van a tender a estar cada vez más alto y más alto y más alto en la memoria, ¿vale? De hecho, si yo ahora lo miro, que eso se mira en el, yo hago un cat del fichero .map, ¿vale? Que es Aquí se llama game.map, ¿vale? Este fichero, que ya sabéis, bueno, en vez de hacerle un cat, lo voy a abrir aquí para que sea más bonito. El game.map, ¿vale? Este ficherito que ya conocéis que os dice en qué posición están todos los símbolos, ¿vale? Aquí nos dice dónde está drawString M0, ¿vale? Aquí, en AE3, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo hacer que esto esté por encima de 4.000. Solo tengo que sumarle a esto unos 3.500. Vale, se voy va a poner 3.500 más. Así que pondré el código ahora mismo en 3.500. Y ensamblaré. Vale, voy a ensamblar. Y en cuanto el código esté en 3.500 si no me he equivocado, igual me hacía, me hacía falta un poquito más, me hacía falta un pelín más, ¿vale? 3.500 me quedaron 3f a 3, ¿vale? Estas dos están por debajo de 4.000, le pongo en vez de 3.500, 3.600, y ahora ya sí. Voy a acabar poniendo mis funciones por encima de 4.000, como veis. ¿Vale? Ahora ya tengo mis dos funciones, drawString, por encima de 4000. De hecho, buscando CPC strings, como veis aquí el módulo, todo lo que tiene CPC strings está por encima de 4000. Ahora no hay problema teórico con la ejecución. Vamos a ejecutar y vamos a ver. Como veis, la ejecución funciona, pero ahora mismo tenemos basura en la pantalla. Y esta basura en la pantalla se debe a lo que decía antes que los datos exactamente de mi texto están por debajo de 4.000, ¿vale? No sé cómo se llama mi texto, porque creo que igual no está aquí, ¿vale? Vamos a verlo, en el manager del menú, aquí mis ASCII, strmenu menú y strpress, yo ahora si hago un make serán símbolos globales y los podré ver, entonces ahora str subrayado ¿vale? y veis dónde están en el game manager y el game manager está todo justo por debajo de 4000 y eso es lo mismo que pasaba antes ahora me funciona el código de drawstring porque está por encima de 4000 pero mis datos se están leyendo de rom en vez de de ram que es donde tengo mis dos strings ¿vale? así que esto también lo tengo que subir necesito como 50 más ¿vale? y con eso ya lo tengo todo Bien, hay más opciones, aparte de esto que estoy haciendo, de ponerlo a mano, ¿vale? De hacer así. Las cosas se pueden ubicar de forma exacta en memoria. Yo puedo decir que quiero una cosa en un punto concreto de la memoria. Eso tiene otros problemas. Eso lo veremos en futuras sesiones. Pero se puede hacer también. ¿Vale? Ahora mismo ya está todo por encima de 4000. Y ahora ya debe de funcionar bien. Bien. Hay otra opción que tenéis para bajar el código a 4000. Y es hacer que, la, que tengáis en vez de utilizar la ROM con los caracteres del de, de sistema, podéis utilizar el, una cosa que expliqué el año pasado que es básicamente hacer vuestro propio set de caracteres, es decir, utilizar vuestras propias fuentes personalizadas, si usáis unas fuentes personalizadas, las ponéis en RAM y hacéis como explico en ese vídeo la modificación de las funciones de CPC Telera para que en vez de activar la ROM lean de RAM, todo este problema desaparece y además tenéis fuentes personalizadas. La única diferencia es que las fuentes os ocuparán espacio. ¿vale? Esa es la única diferencia, porque ahora mismo estas fuentes no ocupan espacio porque están en la ROM, pero si creamos las nuestras propias, sí que nos ocuparán espacio. ¿vale? ¿Se ha entendido todo esto? ¿Alguna duda respecto a este problemilla? ¿Vale? Os queda una, una opción más para poder aprovechar todo lo que hay por debajo de 4.000 y es simplemente meter datos, ¿vale? Eso es memoria. Vosotros podéis utilizar, como sabéis, la memoria como queráis. Y utilizar la memoria como queráis puede ser tan sencillo como escribir en 4000. Quiero decir, o escribir en 40. Si yo, por ejemplo, me creo aquí una dirección de memoria y me digo buffer datos. Y esto hago igual a 40. Entonces, ahora en cualquier sitio de aquí, yo puedo hacer ldhl, buffer datos, y, y entonces puedo hacer un ld. Bueno, esto lo pongo en de, por ejemplo, y entonces pongo ldhl mapa o lo que sea, ldbc, 200 bytes y ldiv. Y estoy escribiendo en buffer datos que es 40, es decir. Yo puedo utilizar esa memoria. Yo no tengo por qué hacer un DS para reservar ni hacer nada. Yo sé que la memoria que hay de, 4000 a, a, de, cuatro, de 40 a 4000 no se está usando. No la está usando nadie. No hay programas paralelos. No hay nada funcionando salvo mi código. ¿Vale? Lo único que se ejecuta son interrupciones y ya las tengo puestas con un EI y un RED. Entonces, esa zona es para mí. Entonces, lo único que tenéis que hacer con esa zona de memoria es escribir en ella si queréis o bajar el código, lo que vosotros veáis según vuestro juego, pero así la podéis aprovechar que si no tenéis 4000 eh, de espacio que no estáis usando para nada y que os va a hacer falta.